Determinado, marcar una historia, una pauta nueva. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero de un tiempo para acá esto se está revolucionando. Muchos están esperando un avivamiento, pero yo digo no. Yo no espero un avivamiento. El avivamiento está. El avivamiento está. Y el que no se ponga las pilas se queda atrás. Pero tú que vas corriendo, atrápalo y o oh, conquista, o con, oh, conquista, conquista con los vencedores, Conquista con aquellos que se propusieron. Alcanzar el propósito. Y te hablaba de un libro. Hay muchos que, que ya han escrito su libro. Hay otros que le queda hoja por escribir. Pero también te decía que así tú escribas lo que escribas en tu libro. Ya Dios determinó tu destino. Yo quiero decirte que lo que estás pasando hoy no es tu destino Sino simplemente es el camino para llegar a tu destino Yo dije que era el camino para llegar a tu destino Tu circunstancia no es la que Dios dispuso para ti Simplemente es un escalón que Dios puso Para poder alcanzar el destino que ha determinado para ti Hasta llevarte a la cúspide, a la plenitud de Cristo A la plenitud de Jesús Óyeme yo estoy hablando con gente que sabe que Dios Lo va a promover a otro nivel Yo estoy hablando con gente que sabe que Dios es un Dios fiel Que Dios no falla, que Dios está ahí Y pase lo que pase no importa la circunstancia no importa la dificultad Óyeme tú estás marcado por un propósito divino De parte de Dios Aleluya Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Jeremías Libros de Jeremías capítulo 4 Vamos a leer el 4 y el 5 Yo creo que tú lo has leído muchas veces Pero yo quiero recordártelo en esta noche Dice el libro de Jeremías. Y an, eh, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dije, te di por profeta a las naciones. Hablando de muchas personas que han sido marcadas. Por un propósito Vamos a encontrar miles en la Biblia Vamos a encontrar hombres con propósito Que lograron alcanzar su meta en Cristo Jesús ah, Si hablamos de, de, de hombres como Abraham Vamos a encontrar hombres como Jacob Vamos a encontrar hombres como José Hombres que decidieron aceptar el reto de Dios en su vida Pero a mí me llama mucho la atención La vida de un joven llamado Eliseo y la vida de un hombre llamado Elías Elías Si tú vienes en la palabra vas a encontrarte En el libro de Reyes Vas a encontrarte que Elías Era un hombre, era un profeta Era un profeta y muchos teólogos lo determinan O lo denominan como el profeta de fuego pastor pero ¿por qué el profeta de fuego bueno porque elías en un momento determinado eh, se tuvo que enfrentar a 400 baales perdón a 400 eh, profetas de baal Dile a la persona que tienes al lado 400 problemas y vamos a centrarnos específicamente en esa historia un momento yo quiero que tú le digas al que tienes al lado vamos a viajar en el tiempo dile el pastor se montó en el carro Montate tú también Yo quiero que tú Literalmente Tu pensamiento Empiece a volar Empiece a volar Y te lleves Te lleves a la historia Vamos a contar Un poquito de esta historia A mí me gusta mucho Y caminé un ratito Con el profeta Y me encuentro Que en un cierto Determinado momento El profeta Elías Viendo la, la imprudencia Del pueblo Viendo que el pueblo Se estaba Se había apartado De Dios Habló con los Con los profetas Y le dijo Óyeme Vamos a hacer algo Preparen ustedes un altar Preparemos un altar Y el, y el Dios que se manifieste Ese es el verdadero Dios Y empezó una, una disyuntiva entre ellos Estoy parafraseándote Porque quiero que entres Haz conmigo así Vamos a entrar en la historia y empieza este hombre y los profetas empiezan a preparar su, su, su altar, los profetas de Baal empiezan a preparar su altar y dice la palabra que ellos empezaron a, a convocar a Baal. A que se manifestara este, este, este Dios Que para ellos era el Dios de Dioses Y empezaron a, a, a invocarlo Y hubo momentos donde se pusieron nerviosos Donde se pusieron, a, se asustaron Y empezaron a rasgarse y a romperse la piel Hasta que en ellos empezó a salir sangre de ellos ¿Sabes? Nuestro país por mucho tiempo estuvo hundido En la brujería En la hechicería Estos profetas de Baales empezaron a declarar maldición sobre nuestra nación Escúchate bien esto Yo me imagino a un Elías Me disculpan yo soy un poquito introvertido ¿no? Yo me imagino a un Elías sí, Viendo lo que ellos estaban haciendo quizás o quizás riéndose. <ríe> Yo me imagino un Elías haciendo cualquier cosa y esperando. Porque dicen que pasaron todo mediodía haciendo esas cosas. Y de repente llegó un momento donde él le dice: Ajá. ¿Qué pasó con su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Sabes algo? En este tiempo, en este país Nos tocó a nosotros decir Su Dios no funciona Pero ahora viene Le toca el turno a mi Dios Donde vamos a ver prosperidad Donde vamos a ver abundancia Donde no vamos a ver escasez Donde el diablo se va a cerrar la boca Y toda maldición que fue lanzada Va a ser abolida en el nombre de Jesús Donde tú vas a ver Cómo Dios se va a manifestar De manera exacta esta nación, en este país Óyeme iglesia yo vengo a decirte Que hay un nuevo tiempo en tu vida Hay un nuevo tiempo en tu nación Óyeme yo siendo tú aplaudiera Siendo tú diciera gloria a Dios Amén porque hay algo nuevo Que se está empezando a mover Óyeme esto no es cuento de camino Y sabes lo importante del caso Lo importante del caso que No es, no es que viene cualquier artista no, lo importante del caso es que el protagonista no es cualquiera de Hollywood No, los protagonistas somos tú y yo que vamos a ver cómo Dios va a mover sus mano Aleluya, óyeme Elías se encontraba en esa manera Elías dijo wow ahora le toca el turno a mi Dios Y de un momento a otro vino Elías, preparó el altar Preparó el altar y empezó a colocar las piedras que 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel Y empezó y regó agua dice la palabra y dice bueno invocó al Dios de Israel Dice la palabra que descendió fuego del cielo y consumió el altar Yo declaro que toda maldición que haya sido lanzada en tu vida es consumida yo declaro en el nombre de Jesús Que todo espíritu inmundo que haya lanzado De brujería, macumbería, hechicería, herejía, maldiciones Ahora son abolidas en el nombre de Jesús Toda maldición de enfermedad ahora es quebrantada por la palabra Aleluya, aleluya Este hombre estaba bateando duro Este hombre no bateaba rolling, no bateaba faul No bateaba, no, él la agarraba y la sacaba de honrón pero a mí me llama mucho más la atención Que después de este hombre dile a, la persona, dile a la persona que tienes al lado Elías Mató a 400 profetas Yo no sé cuántos problemas tienes tú Yo no sé cuáles son los problemas Que te están agobiando Yo no sé cuáles son los problemas Que te están atormentando No sé si son deudas No sé si son familiares Cualquiera Pero yo tengo una noticia este hombre tenía 400 problemas Pero él no se dejó achicopalar por los problemas Este hombre los mató Sucedió algo Que me llama mucho la atención Que después de este hombre salir De ahí, de haber matado 400 400 hombres, diría mi papá, 400 tipos Los mató Viene a él un criado de Bexabé. Y esta mujer le dijo, oye, haga conmigo los dioses. Si a esta hora, oye, me le estaba declarando muerte a este hombre. A mí me da un poquito de risa, ¿no? El asunto, porque, oye, eran 400 hombres. Se supone que eran 400 hombres que estaban dispuestos a hacer lo que sea por su Dios. Si era preciso matar, mataban. Y este hombre no tuvo miedo de ellos. Pero llegó un momento donde esta mujer le declara una palabra de muerte. Y viene Elías y salta y sale corriendo. Hermano, las mujeres son peligrosas cuando, son, cuando se lo proponen. Dile a la persona que tienes al lado, pero la de rey no son bendiciones. <risa> Y viene este hombre y sale al desierto huyendo, corriendo Porque esta mujer había empezado a matar a todos los profetas de Jehová Y él salió al, al desierto a correr Y dice la palabra que cuando él se, se metió en el desierto Dice que caminó 40 días, caminó 40 noches Yo digo que estaba fatigado, estaba cansado Óyeme, yo digo que él dice la palabra que él le dijo Jehová Dijo Jehová quítame la vida Imagínate la agonía de este hombre No se había agobiado por 400 problemas Que tenía 400 hombres Que, que, que eran capaces de matarlo Y se agobió por esta mujer ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Yo sé que aquí hay personas bendecidísimas De parte de Dios Yo lo creo yo creo que ninguna situación adversa los va a tocar ¿Saben por qué? Porque ustedes no han hecho lo que hizo Elías Elías salió huyendo Los problemas no son para huir de ellos Jehová permite, Dios permite Que tú tengas cualquier situación Es para que tú la confrontes Y tu carácter pueda ser transformado para que en medio del proceso Tú puedas alcanzar una madurez Y esa madurez te pueda llevar A un nivel mayor de gloria Eso es lo que Dios quiere de ti Hay muchos que se preguntan El porqué de las cosas No, no preguntes el porqué Dile Señor para qué Porque sé que algo tengo que aprender Elías confundido salió al desierto hoy. dice que se, que se postró la, a los pies de un árbol y estoy parafraseando eso está en el libro de Reyes Primera de Reyes capítulo 19 aproximadamente Por ahí lo vas a encontrar Y dice la palabra que Él salió Se postró Pero aún en tu agonía Aún en su, en, su, en, en, en su desesperación Ahí estaba el ángel de Jehová Porque dice la palabra que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Óyeme no temas, no desmayes Jehová está contigo No importa en qué momento te hayas desviado No importa en qué momento hayas perdido la mirada de él Pero él está ahí esperando por ti Óyeme Dios le dijo El ángel le dijo Oye Elías Levántate come Y dice que cuando se despertó Encontró Pan Y carne Y comió Por segunda vez El, el ángel le hizo lo mismo Pero el ángel llegó Para hacer reaccionar a Elías Dice que salió de ahí Y se fue y se escondió a una cueva Pero se Se postró fue a esperar A Jehová Dice la palabra Que llegó un momento Donde él escuchó Un servidor pasible Y dijo ciertamente y estoy resumiendo un poquito Porque quiero que llegara a este momento, a este punto Aleluya, bríndale un fuerte aplauso al Señor <plausos> Aleluya Gloria al Señor Dice la palabra que le habló Dios a Elías Y le dijo, óyeme ¿Qué haces, Elías? ¿Cómo decirle? Ey, entonces, brother Tiempo sin hablar ¿Dónde estabas metido, chico? Y viene Dios y le dice, a Elías Mira, me vas a ungir a este como rey A este otro me lo vas a ungir como rey de Israel De mi pueblo pero vas a buscar a Eliseo Y me lo vas a ungir como profeta Y viene Dios, viene Dios